Bueno, buenas tardes a todas y a todos eh, esta tarde. Vamos a dar inicio a, a esta actividad, tal como figura en el programa. Estamos emocionados con... Este evento, estas jornadas, en el contexto de nuestras jornadas Lo Femenino en Debate, el Psicoanálisis, Conversa con los Feminismos, Inés Sotelo propuso incluir eh, esta celebración especial. Y lo especial es que se cumplen 10 años del dictado de la materia psicopatología en la licenciatura de musicoterapia. Y lo importante es que decidimos celebrarlo. Entonces pensamos que una celebración lleva la impronta de lo que dejó Marca. Y es sobre esas marcas que hoy queremos volver para releerlas a la luz del presente. Se cumple la primera década y con ella nos dimos la oportunidad de hacer una pausa. Una pausa, un tiempo para encontrarnos y para compartir algunas piezas de este recorrido. Un recorrido que vamos trazando clase a clase, cada reunión de cátedra, un recorrido en el que resuenan las voces de los que toman la palabra y también resuenan los silencios. Un recorrido orientado por una ética particular. Tal como todos lo leímos en el libro, es, así lo propone Inés, una apuesta a la singularidad. Es desde esa posición que nos interesa transmitir la apasionante construcción de la psicopatología. Nos interesa estudiar, volver a los textos de los maestros con una lectura crítica, hacerlos hablar, escuchar sus voces entre líneas. Nos interesa ubicar los argumentos con los que cada autor sostiene su teoría para poder construir argumentos propios. Nos interesa escuchar las voces de la musicoterapia. En cada encuentro se activa un dispositivo en el que se entrelazan varios textos. Está el texto de los estudiantes, el texto de los docentes, el texto de cada autor que vamos trabajando. En estos años, Inés conformó un equipo docente integrado por psicoanalistas comprometidos con la transmisión del psicoanálisis. Un equipo que se sostiene con fuertes transferencias de trabajo y lazos afectivos. Por eso, cuando organizamos, pensamos desde el equipo la celebración de hoy, eh, elegimos a algunos de los representantes de este equipo que son los que más tienen que ver con esta materia. Entonces, ahora sí, voy a presentar a los que integran esta mesa hoy. Voy a empezar por Larisa Santimaría. Larisa es psicoanalista, es licenciada en Psicología, docente de la materia Psicopatología durante nueve años, está en nuestro equipo desde que fue alumna de Clínica de la Urgencia. O sea, desde chiquita. Lari es una excelente compañera con una gran capacidad de trabajo, tanto que podría decirse que es una verdadera directora de orquesta. ¿O no? ¿No es así? ¿Es así? ¿Es así? Bien, Leandro bisolini es licenciado en musicoterapia, es exalumno y actual docente de la materia. ¿eh? Mm. Un entusiasta, su trabajo en la cátedra es crucial, ya que aporta la lectura desde la perspectiva de la musicoterapia. Bien, excelente compañera. Pablo Friedman. Pablo Friedman es nuestro invitado de lujo, ¿sí? ¿Por qué es un invitado de lujo? ¿Por qué? Por muchas cosas, pero voy a decir por qué. Porque él nos acompaña siempre, nos acompaña siempre en todos los proyectos, de grado, de posgrado, ¿sí? de hospital, de, de todo, bueno. Él nos acompaña siempre, ¿Sí? nos apoya en todos los proyectos. Él cuenta con un vasto recorrido académico y profesional del cual voy a hacer mención a algunos de sus títulos. ¿sí? Entonces, les cuento que él es psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, de Psicoanálisis, es músico, Pablo es músico, médico especialista en psiquiatría, doctor en medicina, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Álvarez y autor de eh, libros y artículos. Y hoy elegí para destacar eh, dos artículos en particular de él que están en el libro, que él es coautor, que se llama Esto lo estoy tocando mañana. Bueno, para mí y sé que para todo el equipo es una alegría que él haya aceptado estar acá, contar con él, con su palabra. Pablo es amigo nuestro y amigo de la casa, de esta casa de estudios. Por último, y antes de pasarle la palabra, porque va a empezar hablando ella, porque es la anfitriona de este festejo, es la profesora Inés Otelo, ella es titular de la materia psicopatología, ella es psicoanalista, también miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es doctora en psicología y además es titular de la Práctica Profesional Clínica de la Urgencia y Orientación Lacaniana Clínica y Escritura. Es directora de la investigación y el programa de extensión que articula esas tres materias. También es directora de la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica y directora de la maestría en la UNSAM, la Universidad de San Martín. Es autora de varios libros y artículos y la verdad es que podría citar un montón de antecedentes más pero el que más me gustaría destacar, y ahora en este paso la palabra, es que Inés es muy generosa, lo sabe la mayoría. Es una persona que valora y reconoce el trabajo del otro. Eso es un rasgo. ¿No? Eh, nos causa, nos alienta el trabajo en equipo. Eh, bueno, y por todo esto y por otras muchas cosas más que no es el tema, es mi amiga, eh, con quien comencé a trabajar hace más de 20 años, eh, y bueno, día la que vuelvo a elegir. Los invito entonces, les agradezco este lugar que me dan hoy en esta mesa, porque yo en musicoterapia estoy solo hace un año. Los invito a celebrar esta mesa de música y psicoanálisis. Gracias. Bueno, antes que nada voy a darles un secreto, acá hay mucha gente joven y Pablo, que tiene también este estilo eh, en el hospital, hay, hay un secreto. ¿no? Digo, eh, trabajar en equipo, eh, primero que da una gran tranquilidad, algo se pierde, por supuesto, uno pierde un poco porque las cosas... Cuando, cuando los otros eh, deciden cómo hacerlas, bueno, siempre va a haber una diferencia, ¿no? Y, y hay algo que se pierde, pero lo que se recupera es extraordinario, ¿no? Y lo que a uno le vuelve es tan fantástico que en realidad tampoco sé si llamarlo generosidad, en realidad se trata de, de, de poder deponer por un rato el narcisismo, que igual tampoco te. Son oropeles que. que duran tan poco, ¿no? Eh, y me parece que es esto, es, yo les propongo, ¿no? Porque en el hospital pasa lo mismo, y, y en las cátedras, y en, ¿no? en los lugares donde cuando uno pone a trabajar a otros, se produce esto, ¿no? Esto que, que por supuesto uno solo jamás hubiera podido hacer, si ustedes miran cada detalle de las jornadas, hay acá, qué sé yo, 40, 50 personas que trabajaron para esto, y esto en realidad me parece que es una clave en la cual uno también descansa y al revés, ¿no? Digo, bueno, está mi nombre, pero, pero la verdad es que eh, mucho más que provocar, eh, ¿no? Así que, bueno, en realidad es eh, me, me parece que es para, para, para que lo piensen y yo siempre digo que es porque yo tuve muchos hermanos y cuando tenés muchos hermanos en el análisis aprendés que finalmente, ¿viste? Bueno, todo... Algo va a haber para cada uno, viste que tampoco, tampoco hace falta comerse todas las milanesas, entonces algo se puede repartir y la verdad que cuando uno logra darle una vuelta a esto vía el análisis, bueno, eh, son estas marcas de la vida que yo, que, que, que no, no han estado nada mal para mí. Así que bueno, no les recomiendo igual tener ocho hermanos porque es como, es como mucho, tiene, tiene sus cuestiones también. Bueno, yo escribí algo, por supuesto, porque si no... Eh, para esta celebración ¿no? de estos 10 años del dictado, como ya dijo Ale, y este acontecimiento es fundamental, ¿no? porque esta materia se incorpora a la currícula, ¿no? esta materia psicopatología, en el momento en que se toma una decisión política, que es que se transforma en licenciatura, porque era la carrera de musicoterapia y se transformó en licenciatura en musicoterapia lo cual implica poner en relieve el valor de esta disciplina en el campo de la salud mental. Trabajar con otros, que la especificidad del campo, que la importancia de sus intervenciones sea valorada en el campo médico, exigirá excelencia, credibilidad, decisión para ser convocados en las instituciones eminentemente médicas y con la perspectiva de la ley de salud mental. En esta práctica no se trata de ejecutar la música para amansar fieras ni para entretener las largas horas de los pacientes internados. Esta ha sido nuestra brújula desde el primer momento al diseñar un programa riguroso que recorriera la psicopatología desde el psicoanálisis, a la vez que, partiendo de los paradigmas de la psiquiatría, sitúe como punto de partida la relación con la ética en juego. Durante la cursada nos detenemos a leer un Freud que viniendo de la neurología, reino de lo normal y lo patológico, escribe en 1907 la psicopatología de la vida cotidiana. Freud, que hizo su formación en medicina, neurología y en tiempos de sus primeras publicaciones psicoanalíticas y estudios sobre la histeria, publica este tratado de 300 páginas, la psicopatología de la vida cotidiana, en el que introduce lo psicopatológico en la vida cotidiana, en la normalidad. Ubicamos también otro aspecto muy relevante, y es que en todos los capítulos él va a dar testimonio de su anormalidad, de su patología, introduciendo así una tensión entre el saber médico y el saber del psicoanalista, entre lo normal y lo patológico. Con los estudiantes descartamos la posibilidad de objetividad absoluta en este campo y hemos ido entendiendo que los grandes modelos teóricos y clínicos que han variado en cada época se sostienen enlazados al concepto de salud, enfermedad, cura, síntoma, institución, ciencia, que filósofos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas fueron construyendo según la ética que los atravesaba. Leímos a Jacques Alan Miller, quien es taxativo afirmando no hay clínica sin ética, la experiencia analítica deja entre paréntesis los valores e ideales comunes a todos, incluida la cura, y al mismo tiempo sostiene una política, la ética del caso por caso, del bien decir, del uno por uno. Esta perspectiva conmueve a los alumnos, particularmente cuando enlazamos con la dirección de la cura y debatimos acerca de la libertad de la táctica, será la música o el silencio, la palabra o la pausa, el movimiento o la quietud, reflexionando también acerca de la estrategia de la transferencia, su incidencia en el diagnóstico bajo transferencia, sus particularidades en neurosis y psicosis que nos conduce a la cautela en las intervenciones. En estos años, y con el acompañamiento de Leandro Visolini, y Christian Grimberg, los estudiantes se dirigieron al Hospital Borda e incluyéndose en la colifata se acercaron a ese espacio en el que la salud y la enfermedad se desbordan en los que el arte, la creación y la invención posibilitan anudamientos singulares en un espacio colectivo así la observación de los pacientes, la localización de su sufrimiento, el diagnóstico cobran diferentes alcances dependiendo del observador de lo que allí acontece. En estos años estuve siempre acompañada por docentes extraordinarios, muy en los inicios con Lucas Lecerra y Carolina Alcuaz, luego la imprescindible presencia de Larisa Santimaría, una querida amiga que aportó rigurosidad clínica y creatividad pedagógica, así como un compromiso inquebrantable con los estudiantes y con la cátedra. Araceli Marchesotti, con su excelente trabajo sobre infancias y sus presentaciones clínicas más complejas. Ya he mencionado a Leandro Visolini, quien ha sido alumno para transformarse luego en un articulador fundamental entre ambas disciplinas, formando también a Christian Grimberg, estudiante-alumno. En los últimos años celebro, por supuesto, la incorporación de mi querida amiga Alejandra Rojas, quien demuestra día a día y desde hace muchísimos años su deseo decidido por la transmisión en la universidad y a quien le agradezco la interlocución permanente de valor incalculable. La transmisión es siempre un desafío y en este caso yo lo celebro clase a clase. Aprendemos de ellos, pensamos en los límites y alcances del abordaje múltiple en las instituciones. Debatimos, acordamos y disentimos muchas veces sin duda, vivificamos la clínica vez a vez. Así fue que estos años muchas cosas se produjeron. Trabajos, videos, pósters, mi concurso, un libro, música, articulando también música y psicoanálisis de la mano de Pablo Friedman y otros autores que él nos, nos fue trayendo, pero que ha sido para nosotros una, una brújula, una, una orientación muy, eh, muy importante. Por eso, para mí... Eh, es, es fantástico que hoy estés acá celebrando con nosotros así que bueno, nada eh, feliz cumpleaños para todos y bueno, eh, les agradezco mucho estar celebrando con nosotros hola soy músico también. Muy es muy importante ese detalle. Eh... Sí, bueno. Bueno, eh... sí, es un momento muy especial para nosotros. Así que bueno, quería hacer un recorrido, ya que tengo el significante musicoterapia, que quería más que todo hablar de musicoterapia y contar un poco mi experiencia. Bueno. Eh, en una primera instancia voy a realizar un breve recorrido sobre el desarrollo de la musicoterapia en nuestro país, ¿no? para luego andar sobre la importancia de la materia de psicopatología en la licenciatura y por último describir la incidencia de psicoanálisis en la musicoterapia. ¿no? Tomé un resumen ¿no? de Amelia Ferragina y Gabriela Wagner, que son musicoterapeutas, que se encargan de historizar un poco la historia ¿no? de la musicoterapia. En el año 1948, la profesora de Educación Musical, María Laura Nardelli, es invitada por la médica psiquiatra doctora Carolina Tobar García como colaborada en la enseñanza musical en niños, que en ese entonces se denominaban anormales o inadaptados. Ese momento, desde ese momento se empezaron a impartir cursos de Educación Musical a diversos pedagogos musicales que se interesaron por los alcances terapéuticos de la música. Muchos de ellos, pedagogos, venían, eran inmigrantes, muchos formaban parte del Colegio Musicum, ¿no? que traían avances ¿no? en, la, en la forma de transmisión musical, con nuevas ideas y que conocían los alcances de la música. ¿no? En el año 1965, eh, los doctores Rolando Benenson y Julio Quiroz crearon una comisión para estudios de la musicoterapia. estudios de la musicoterapia. Bueno, conjuntamente con estos pedagogos musicales, visionarios, van a crear en el año 1966 la carrera de musicoterapia en la Universidad de el Salvador. Van a pasar algunos años, ya en el 94, ¿no? Voy haciendo como un... ¿no? Cuando se crea la carrera de musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente la licenciatura. Entre otros acontecimientos relevantes para la disciplina, eh, quiero mencionar, en el año 2008 se realiza el Congreso Mundial de Musicoterapia, organizado acá por la facultad. En el año 2011 se reglamenta la Ley de Ejercicio Profesional en la Provincia de Buenos Aires. En el año 2015 se reglamenta la Ley de Regulación de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia en la República Argentina. Es un acontecimiento que deja una marca muy importante en la comunidad. ¿no? Se implementan las concurrencias y residencias en musicoterapia, por ejemplo, en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, ¿no? que Carlos, ahí está Gutera, ¿no? en el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, que es eh, Lidia Romero, en el centro de salud eh, número uno, ¿no? entre otros. ¿no? Bueno, ya pasados eh, 50 años de desarrollo de la musicoterapia como disciplina universitaria, eh, se han desarrollado, se han identificado los alcances ¿no? y las áreas de trabajo. Actualmente podemos encontrar musicoterapeutas trabajando en el ámbito médico, como en cuidados paliativos, obstetricia, oncología en tratamientos prequirúrgicos y postquirúrgicos, tratamiento para el dolor, ¿no? en el ámbito educativo, ¿no? en el gabinete, en el ámbito de discapacidad, tanto físicas como sensoriales, cognitivas, neuromotoras, en el ámbito comunitario y en el campo de la salud mental. El campo de la salud mental fue una de los primeros, las primeras áreas donde se inserta el musicoterapeuta. ¿no? El musicoterapeuta, ¿no? en función del contexto de trabajo y su perfil profesional, a utilizar diversos cuerpos teóricos para poder fundamentar sus intervenciones. ¿No? Es necesario aclarar que la complejidad que encierra el objeto de estudio de la musicoterapia conlleva una necesidad de especialización profesional ¿no? en algún área. El musicoterapia cuenta, perdón, la musicoterapia cuenta con una multiplicidad de recursos que posibilitan intervenir en distintos niveles, tanto prevención y promoción como rehabilitación y tratamiento en bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Actualmente hay musicoterapeutas trabajando en hospitales monovalentes, hospitales generales, en geriátricos, instituciones psiquiátricas, dispositivos de hospital de día, centros educativos terapéuticos, escuelas, centros de salud, clínicas, entre otros. ¿no? Bueno, y ahora sí quería un poco mencionar ¿no? la, la importancia de la materia de psicopatología en la licenciatura de musicoterapia. Como mencionaba, una de las principales áreas fue el campo de la salud mental, así que sin duda la pertinencia de la materia de psicopatología al plan de estudios es indiscutida. ¿no? En el recorrido por la materia indagamos sobre lo normal, lo patológico, los distintos paradigmas de la psiquiatría, la confección de la historia clínica, ¿no? aprendemos semiología psiquiátrica, diagnósticos en psiquiatría, y diagnóstico estructural en psicoanálisis, la incidencia del psicoanálisis, su ética, los historiales clínicos de Freud, nosología freudiana entre los principales temas ¿no? contenidos que requieren con cierta complejidad que requieren quizás más tiempo de cursadas ¿no? nosotros la materia es cuatrimestral o sea que son 12 15 clases a veces algún feriado y se nos complica un poco la transmisión así que hemos desarrollado conjuntamente ¿no? con mis compañeros eh, estrategias de transmisión entre ellas eh, la utilización de muchos casos clínicos, la viñeta nos ayudó muchísimo, la escritura de la viñeta también, la escritura del caso clínico que hacemos a partir de la salida de campo al Hospital Borda. En el Hospital Borda nosotros visitamos, en un principio como mencionaba Inés, visitamos eh, eh, la Radio Colifata, pero fuimos extendiéndonos y visitamos Cooperativa La Huella, la agrupación Cooperanza, Proyecto 17, eh, Taller del Tomate cada dispositivo con marcos teóricos diversos, que también eh, nos invitan a pensar y cuestionamos, ¿no? Eh, los alumnos hacen un recorte a partir de la salida de campo y escriben una viñeta clínica. Surgen un montón de interrogantes que, su, que sirven como motor para futuras investigaciones, para material de tesis y para cuestionar nuestra práctica también, ¿no? Bueno, utilizamos también material audiovisual, eh, películas, eh, así son las estrategias que fuimos... Desarrollando. Bueno, y un poco ahora quería hablar sí de psicoanálisis y musicoterapia y sí mencionar que la mayoría de los cuerpos teóricos utilizados por musicoterapeutas que se desempeñan en el campo de la salud mental utilizan para fundamentar sus intervenciones, conceptualizaciones que provienen de modelos teóricos psicodinámicos. ¿no? A su vez, es un poco más complejo porque construyen sus cuerpos teóricos de otros discursos también, ¿no? de la estética, las ciencias sociales, la psicología, las neurociencias… No, entre otros, ¿no? Entre los musicoterapeutas que se han basado en el psicoanálisis podemos mencionar a Edith Lecourt, Mary Prisley y Rolando Benenson, ¿no? El musicoterapeuta utiliza en su práctica conceptualizaciones perdón, que provienen de diferentes modelos psicodinámicos. Por ejemplo, conceptualizaciones como transferencia, contratransferencia, noción de inconsciente o estructura, muchas veces son utilizadas con diferentes sentidos. Esto se debe a que hay diferencias conceptuales según el modelo psicodinámico adoptado. ¿no? Además, algunos musicoterapeutas han desarrollado conceptualizaciones teóricas propias ¿no? a partir de esos conceptos, ¿no? por ejemplo, como Léa Reyán o Carlos Freckman, que desarrollan conceptualizaciones a partir del concepto de transferencia. ¿no? Edith Lecourt, musicoterapeuta francesa, desarrolla conceptualizaciones propias con gran repercusión mundial sobre lo que concierne a los aportes para comprender la dinámica grupal en musicoterapia. Algunas conceptualizaciones de psicoanálisis son utilizadas en musicoterapia, provienen de escuela inglesa, por ejemplo, la musicoterapia analítica propuesta por Mary Priestley, ¿no? donde toma desarrollos teóricos de Melanie Klein. ¿no? Otros utilizan conceptualizaciones desarrolladas por Winnicott, por ejemplo, eh, en re, eh, las conceptualizaciones en relación al juego y la creatividad trazan analogías en el campo de la musicoterapia. Rolando Benenson, fue uno de los primeros musicoterapeutas argentinos y que tiene una prolífica bibliografía, ¿no? propone conceptualizaciones que bueno, obviamente provienen de Sigmund Freud, de Jung, desarrolla sus conceptos propios de ISO y toma conceptualizaciones desde de no, como por ejemplo el concepto de piel. Rubén Gallardo, que dirige actualmente la, ¿no? la Universidad de Maimonides, la Maimónides, la carrera de musicoterapia. Eh, fundamenta su, su teoría, ¿no? el psiquismo en musicoterapia, desde conceptualizaciones prominentes de Freud y André Lapierre. Sin dudas, eh, la musicoterapia ha nutrido al psicoanálisis. ¿no? En la cátedra de psicop Psicopatología volvemos a los textos de Freud con las enseñanzas de Lacan. Cuestionamos los diferentes cuerpos teóricos y reflexionamos sobre las lógicas de tratamiento. Repensamos la clínica actual con los nuevos desafíos de la época. Hoy el psicoanálisis conversa con los feminismos, ¿no? y hoy lo celebramos conjuntamente, ¿no? hoy celebramos los 10 años de la cátedra de psicopatología. Bueno, para finalizar, quisiera concluir agradeciendo a mis compañeros, ¿no? a Inés, a Larisa, a Alejandra, a Cristian, a Carolina del a Araceli Marchisotti, no sabía que Lucas Lecerre también había pasado por... Fue el primero. Bueno, por su compañerismo, ¿no? generosidad y confianza. Bueno, Y a todos los alumnos que acá veo algunos, que nos invitan a pensar en cada encuentro. Bueno, eso. Bueno, en principio muchas gracias por las presentaciones, por el espacio. También, eh, muchas gracias por, porque, le decía antes de ingresar acá, este encuentro estuviera atravesado por la cuestión del feminismo. Me parece que estamos en una época en la cual eh, todo el ímpetu transformador que hubo en el siglo XX en muchos aspectos, se hereda, se transforma, se reinterpreta a través de lo que hoy entendemos de manera muy polimorfa feminismo en la medida en que hay una propuesta que implica repensar la cultura, volver a, a repensar algunos lugares, algunas posiciones, en, digamos, y, y, y bueno, cómo se distribuyen los factores de poder y en qué medida eso contribuye o no a determinados eh, ejemplos de cultura, determinados rasgos que implican a posteriori conductas, eh, leyes, costumbres, etcétera, etcétera. Lo interesante de ese movimiento es justamente que no tiene una estructura vertical, no tiene una estructura piramidal, como usualmente se, se ha concebido, y eso ya de por sí eh, establece una diferencia realmente eh, digna de ser marcada, ¿no? en el sentido de que apunta directamente a transformar la cultura como tal. Entonces hay una cuestión... Interesante a leer ahí y a estudiar también, ¿no? De todos los fenómenos eh, culturales que, contemporáneos. No era eso lo que yo venía a hablar, pero me sorprendió el videíto y me sorprendió el rasgo que tiene justamente la jornada. Con respecto a la música y la música y el psicoanálisis, ¿sí? Eh, siempre me resultó una pregunta importante, ¿no? Eh, ¿Por qué en todos los pueblos hay música? no porque encontramos músicas ¿no? en, en todas las comunidades eh, porque esa música en tanto ordenamiento sonoro ¿sí? implica eh, al menos en, en los principios y, y, y luego con cierta tonalidad también ¿sí? una cierta invocación a lo sobrenatural o sea se trata de una invocación y la palabra invocación, eh, les pido que la subrayen, ¿sí? a los dioses, a los fenómenos naturales, a, a aquello donde pareciera que la palabra no tuviera alcance, ¿no? como si hubiera una necesidad de un sonido ¿no? que, que fuera no verbal, ¿no? como para poder dialogar o para poder dirigirse ¿sí? a espacios que están aparentemente por fuera de lo verbal, directo, ¿no? Y en principio esto está marcado por cada cultura, por cada condición social dentro de la misma cultura, por cada generación, ¿sí? Las generaciones tienen sus músicas, ¿sí? No quiere decir esto que algunas generaciones cultiven música, de otras no es tan estricta la cuestión, pero la música también produce puntos de identificación con el otro, en el sentido que eh, implican la presencia del otro ¿no? si imagináramos un sujeto aislado que es imposible pero si lo imaginamos aislado en el espacio la música sería imposible porque ese ordenamiento de sonidos necesita eh, la presencia de un otro para ser relanzada corroborada, realimentada y emitida y escuchada quiero decir que hay un punto donde la música necesita a un otro incluso cuando escuchamos música solos, ¿sí? la presencia del otro se da ahí en tanto esos fenómenos de sonido, más allá de que nosotros mismos toquemos música, ¿no? la música a la cual apelamos fue producida por otros o no, o recreada por nosotros, está atravesada por un instrumento que implica al otro necesariamente, no hay música sin el otro, eso ya me resulta un punto muy interesante a pensar, porque no es un otro tampoco... De lo que sería el lenguaje en términos simbólicos. No es el otro el diccionario. ¿no? Si uno va a buscar música al diccionario, no la va a encontrar, ¿no? salvo las definiciones. ¿no? La música está por fuera de los diccionarios, incluso está por fuera de los libros, hasta el punto ¿no? que los músicos eh, ¿no? que hacen música, qué sé yo, cuando uno se pone a aterrizar sobre la música, dicen: ah, no, para, para, para. <ríe> Escuchemos música, no hablemos de la música como si hablar de la música implicara de alguna manera la muerte ¿no? del fenómeno musical en sí llamativo eso también ¿no? entonces lo que están diciendo es la música es un fenómeno de lo real la palabra en todo caso la contamina la absorbe ¿sí? pero no llega a dar cuenta del fenómeno de la música en sí eh, los que todos ustedes supongo que leen partituras, ustedes saben que la partitura no refleja el fenómeno musical, en todo caso la partitura es un ordenamiento de, de cierto lenguaje escrito, ¿no? en el cual hay que interpretar esos signos musicales ¿sí? y darles una lectura propia, o sea, dentro de cierto marco, obviamente, no lo mismo 4x4 que 3x4, etc., pero sin esa lectura del intérprete ¿no? que lee esa partitura, la hace pasar por el cuerpo y la transmite a su vez, no hay fenómeno musical en sí mismo. A tal punto que si vinieran también extraterrestres, en otra experiencia así rara, ¿no? y, vi, y nosotros dijimos música es esto, y le muestran la partitura, no tendrían la más mínima idea de lo que es el fenómeno musical en sí. No sé, como que tiene que ubicarse la imagen sonora, que es una imagen, ¿no?, para que la imagen sonora transporte el fenómeno musical, porque incluso hasta podría decirse que la imagen sonora en sí misma tampoco es el fenómeno musical en sí mismo, sino que en todo caso el fenómeno musical en sí mismo ¿no? se sirve como soporte de la imagen sonora para poder ser transmitido, ¿no?, esto nos lleva a varias cuestiones y varias conclusiones. En principio yo diría taxativamente que las máquinas no hacen música, o sea, no hay música por computadoras, lo siento, no es así, no será así, no volverá a ser así. Uno puede ser un ritmo, ¿no? uno, uno podrá hacer un ritmo, digo, no volverá porque hay secuencias, hay... Eh, digamos samplers y demás que hacen ritmos y uno dice, no, pero ahí hay música ahí no hay música, ahí tiene que haber otra cosa que se agregue a eso para que eso sea verdaderamente un fenómeno musical ¿no? todas las experiencias con computadoras tienen que tener digamos, un compositor que se proponga hacer música con eso y que en todo caso tomará a la computadora ¿no? como un instrumento musical, pero la máquina de por sí sola, aunque tuviera el programa más acabado y más elaborado, no va a producir ese efecto de transmisión del fenómeno musical en sí mismo. ¿Por qué? Porque el fenómeno musical es un fenómeno pulsional. ¿no? Y porque lo que se transmite en la música, en todo caso, tiene que ver con la satisfacción pulsional de un cuerpo ¿sí? que perturba otro cuerpo. De lo que se trata es de eso. En esa perturbación de ese segundo cuerpo, hay un segundo movimiento a lo simbólico en tanto dar cuenta de ese fenómeno. O sea, hubo alguien que en determinado momento se puso a, digamos, a articular tres, cuatro sonidos y demás, a armar un ritmo y dijo: Uy, está bueno esto, ¿cómo lo llamamos? Bueno, llamémoslo jazz. <risa> es un poco resumido lo que estoy diciendo. No, pero en definitiva fue primero la conmoción del cuerpo, fue primero ese atravesamiento de la pulsión, esa provocación pulsional del cuerpo, que luego tuvo un título. Y después de llamarlo jazz, ¿cómo lo llamamos a este jazz? Y bueno, llamémosle, so what, y llamémosle, no sé, eh, cuando los santos vienen marchando, le pusimos título, pero siempre, fíjense, a posteriori, en todo caso, se trata de una conmoción de un cuerpo por otro que en un segundo tiempo ¿sí? aspira a una nominación simbólica. ¿no? Esto Lacan lo trabajó ¿sí? en una pulsión que fue invento de él en realidad, porque a las famosas pulsiones ¿no? oral, anal, fálica, ¿sí? Lacan le agrega en el seminario 10 dos pulsiones, una, la pulsión escópica, ¿sí? que tiene que ver con lo que de la mirada retorna del otro, ¿sí? que sería motivo de otro tema, ¿sí? que ya ahí las imágenes son imágenes pictóricas, son imágenes que tienen que ver con eh, imágenes que, que se pueden de alguna manera eh, precipitar en una forma. ¿sí? Y la pulsión que llamó invocante, ¿no? que él decía que era lo que se transmitía en la pulsión ¿no? desde la imagen sonora. Y ponía, y no es casual, a la pulsión invocante como la más cercana a la castración. O sea, la operación de socialización ¿no? del psiquismo que supone, el complejo de Edipo, ¿sí? que supone el poner justamente a civilizar las pulsiones, ¿sí? tenía a la pulsión invocante ¿no? como la pulsión más cercana a la civilización de las pulsiones. ¿Se entiende esto que digo? ¿no? O sea, la más cercana de todas esas, de la oral, anal, fálica, eh, escópica, invocante es la invocante en la medida como la frontera ¿sí? a la civilización de las pulsiones. O sea que las pulsiones de alguna manera entren en un común que tiene que ver con que todos sabemos que algo falta, ¿No? Y bueno, la ausencia de eso supone la psicosis, la presencia de eso la neurosis, cosa que ustedes estudian, obviamente, en la materia. ¿No? Entonces, en ese punto, esta dimensión ¿no? de la pulsión invocante es la que haría como de puente en relación a la operación de castración ¿sí? que impone la ley del padre. ¿No? acá se entiende un poco más por qué recurrir a la música para dirigirse a los dioses ¿no? acá se entiende un poco más cómo entendemos clínicamente ¿sí? la utilización de la música porque esto no es solamente una cuestión teórica ¿no? para regocijo de la mente sino también pensar qué implicancias, qué consecuencias clínicas tiene poseer nosotros una herramienta ¿no? que facilita, posibilita, induce ¿sí? a la castración ¿no? en tanto socialización, en tanto relación con el otro, en tanto que esa pulsión ¿no? que viene del cuerpo entre en un discurso común, porque en definitiva lo que permite la castración es eso, que hablemos todos, un discurso que no es el lenguaje, digamos, del diccionario, sino que es algo donde nos entendemos de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? y que tiene que ver con un punto de las pulsiones que entran de alguna manera en la cultura. ¿no? La cultura nos dice, ¿no? de un modo solapado a veces, de un modo implícito a otras, ¿sí? qué es posible, qué no es posible, ¿no? qué se puede, qué no se puede del cuerpo mismo incluso. Si la música opera en esa dimensión, ¿sí? también se entiende porque todas las madres arrullan a sus hijos con música desde el día uno, se aproximan, ¿sí? les hablan con un tono de voz, ¿sí? con determinada forma de dirigirse, ¿no? incluso eh, la gente, todos los parientes se aproximan, ¿no? intentan imitar de alguna manera el, el habla de los chicos ¿no? lindo nene pero todo eso va generando ¿no? una suerte de eh, modificación tonal ¿no? musical que va produciendo una entrada en eso ¿no? que se supone una dimensión de amor o sea, de alguna manera lo que digamos, incluye ¿no? a ese, llamaba infanz Lacan, ¿no? el sujeto previo al, al, al discurso, ¿no? en el discurso es el amor de la madre y el amor de la madre se transmite justamente en tonos musicales cuando le habla cuando le canta, cuando lo arrulla cuando lo lleva, cuando lo reta que son otros tonos ¿no? un ¿no? Que, que distingue perfecto y que más allá que incluso no distinga ¿no? de qué se trata ¿no? lo que ha ocurrido, el tono le dice que hay algo malo en eso. ¿no? ¿No? Porque ni siquiera hace falta saber qué pasó. El, ¿Qué hiciste? Ya es diferente del lindo nene. ¿no? Todo eso va generando una tonalidad que opera en términos de castración, o sea, la castración no es algo abstracto que viene de la naturaleza, la castración viene en tanto la palabra de la madre y luego del padre, tiene una incidencia en el cuerpo del chico, ¿no? y una incidencia que lo va trazando en esa direccionalidad. ¿no? ¿Cómo no emplear eso como recurso terapéutico? No para ser madres, de los pacientes, sino para entender que en principio todo lo que digamos tiene efecto, y tiene efecto no solo por las palabras que utilicemos, ¿no? sino también por el tono que utilicemos, por el modo en que hablemos y en cada sesión ese modo ¿sí? ese tono, esa tonalidad, esa relación va a producir efectos, ¿no? o sea no es lo mismo que digamos, ah, nada que ver, a que digamos, podríamos pensar eso. Son tonalidades diferentes. Advierto que las dos son útiles. <ríe> y que no necesariamente tengamos que estar siempre en podríamos pensar eso, porque ustedes saben que toda música monótona aburre. ¿No? la música tiene que tener altos y bajos tiene que tener interrupciones tiene que tener silencios ¿no? y después de un silencio tiene que venir un sonido atronador para despertar al que escucha cuando la tonalidad es la misma ¿sí? los análisis se ponen rutinarios se ponen no pasa nada quiero decir cuando las pulsiones se duermen ¿sí? lo que hay es éxtasis eh, simbólico y no se produce absolutamente nada la música justamente apunta a despertar las pulsiones, ¿no? O sea, de lo que se trata justamente es que nosotros vayamos a un recital y salgamos de ahí con alguna conmoción. ¿no? Si salimos del recital y decimos, lindo, bueno, sí, tocó bien, mueve rápido los dedos, ¿no? La verdad que hemos perdido el tiempo. <risa> no, no. Por eso justamente también se, se habla mucho de que la cuestión técnica en música puede ser absolutamente superlativa, pero no se trata de eso, se trata de qué se transmite a través de la técnica, ¿no? y la técnica como un instrumento para la transmisión, no como un fin en sí mismo. ¿sí? Y entonces las consecuencias clínicas ¿no? suponen distintas eh, cuestiones, de las cuales no podemos ignorar. Una, la voz del analista, como dije antes, el, Lacan no, no se privaba, y esto hay muchos testimonios, ¿sí? por ejemplo, de la utilización del falsete, de imitar voces de otros, ¿sí? de incluso imitar la voz del, del mismo analizante, lo cual digamos, hace falta mucha transferencia para que nadie se ofenda. Quiero decir, tampoco es cuestión de hacerlo de entrada, ¿no? Pero no se privaba de eso. ¿Cómo? Sí, pero nosotros también somos acá, en algún punto. En algún punto. Porque no es cuestión de que, bueno, él sí podía, nosotros no podíamos. Porque... O sea, hay que ver cómo, cuándo y con quién. El tema es, el tema es en qué situación, en qué momento, de qué manera, ¿sí? Y, y, y en alguna medida, eh, qué de eso podemos hacer. No sobreactuar, o sea, obviamente, no se trata ¿no? de la sonolos hiperlacañanos si y de repente viste, ajá, toda la sesión y ya está. No, eso no es música, ¿no? es demasiado silencio. ¿no? Sí. Bueno, justamente John Cage ¿no? tenía una obra que era 3 minutos 50 de silencio, ustedes lo saben, eso, ¿no? Y que en realidad la música eh, era, en todo caso, el. Los, las toses o los movimientos de incomodidad que producía el público, que después se reproducía en una cinta. Decía algo así como, bueno, las música fueron ustedes. Era una teoría en la cual, bueno, es la, que la música es inevitable y que siempre se hace música y demás. Qué sé yo. Todo bien, no sé si pagaría una entrada para, para escuchar carraspeos pero era alguna forma de demostrar ¿no? que, que la música es inevitable. La música es un fenómeno grupal, como dije antes. O sea que también allí ¿sí? la música supone un nexo ¿no? que obliga a pactar con el otro. Supone establecer reglas, ritmos, armonías, ¿sí? acuerdos con el otro. ¿no? Vamos a hacer este ritmo ¿sí? y vamos a seguir este ritmo. No se trata, obviamente, que saquemos músicos, ustedes lo saben se trata de que en ese pacto con el otro en esa relación con el otro hay una sesión ¿sí? de esa satisfacción pulsional propia ¿sí? aislada del otro entonces en el fenómeno musical con el otro en producir un ritmo con el otro estoy cediendo a algo ¿no? privativo mío ¿no? que supone una satisfacción propia que no hace lazo con el otro. O sea, estoy obligando de alguna manera a que ese lazo se produzca. Eso es terapéutico en la medida en que supone establecer este, este puente ¿no? entre esa pulsión autoerótica ¿no? y la pulsión que hace el lazo al otro. Y también otra dimensión de la música que me parece importante es la música como tema. Como tema... De conversación ¿no? no me parece indiferente lo he advertido en la clínica ¿sí? que cuando algunos pacientes eh, y algunos pacientes que están metidos en la música o adolescentes o lo que fuera hablan de temas musicales nosotros digamos no lo dije yo, ¿no? pero que digamos a mí la música no me gusta ¿no? o no entiendo nada de música no es así eso ya nos pone en un lugar por fuera de esa conversación por fuera de ese tema ¿sí? y poniendo incluso a esa dimensión como una dimensión por fuera del análisis o sea, usted vaya a hacer música afuera entonces estamos expulsando de alguna manera una dimensión muy importante de ese sujeto donde ese sujeto encuentra una satisfacción pulsional o sea, estamos mutilando, ¿sí? si se quiere, una parte importante de su subjetividad. La música como tema ¿no? supone incluso poder establecer un diálogo respecto de eso, no un diálogo de erudición, sino de un diálogo de aceptación, en todo caso, de esa dimensión donde el sujeto se satisface ¿no? y que viene a relatarnos. ¿no? Entonces, hay un punto donde también hay que entender que esta relación a lo musical supone una relación al padre en la medida en que implica necesariamente una relación a ese lazo con el otro que podrá ser un pequeño grupo en principio o no, o más grande, o el gran recital de las 30.000 personas, pero que supone una invocación ¿no? a ese ordenador ¿no? pulsional que establece como cierta interdicción al goce en términos absolutos. O sea, lo que el padre dice, en definitiva, es no se puede gozar totalmente, no se puede gozar del todo, tiene que haber siempre un resto para después. O sea, no hay ninguna experiencia que por sí misma sea absolutamente colmante. Lo interesante de una experiencia, cualquiera sea, hasta una relación sexual, si lo quieren, es que deje ganas de otra, que deje ganas de la próxima. Si es absolutamente colmante, la primera, la última, ahí empezó y ahí terminó. La operación de castración justamente lanza a la próxima experiencia. Esto en el fenómeno musical, saben que es absolutamente así. O sea, cuando escuchamos algo de los Rolling Stones queremos escuchar más y más y más. ¿no? Y, y las la primeras. Y, y, y no hay. Esa es Bárbara. No, es, eso, es, eso es psicoanálisis. Claro. <ríe> no Satisfacción no puedo alcanzar, Claro. Y trato, y trato, y no la alcanzo. Es maravilloso. Justamente. Mirá, asociación <ríe> asociación interesantísima. ¿No? Por, sí, porque aparte nos lleva, incluso, bueno, las grabaciones, salen ahora, no que estamos en, en internet y todo se difunde, qué sé yo, las grabaciones primeras cuando no tenían eh, grabadora y en un cassette eh, así, medio muerto, casi ni se escucha, pero estamos escuchando el Rolistón. <ríe> o sea, hay un punto ahí donde esa insatisfacción productiva nos lleva a crear. Lo que hacia la creación es justamente ¿no? nuestra insatisfacción ¿sí? en relación a la experiencia. ¿no? Porque si no hay esa insatisfacción, ¿sí? la creación es imposible. ¿no? no se trata de encontrar la música perfecta, sino se trata de encontrar la música que nos deje con las ganas y nos relance continuamente hacia otra experiencia. ¿no? Bueno... A usted le preguntan a un compositor cuál fue su mejor obra, siempre va a ¿sí? la que está por venir, la que estoy componiendo, la que todavía no sé, la que desconozco. ¿No? Y bueno, pensaba contarles un pequeño caso, ¿sí? Hay, hay tiempo, ¿no? Cinco minutos, una cosa, de un paciente de 24 años, ¿no? Bueno, la vida, la vida de Emilio cambió drásticamente cuando encontró la música. Eso lo digo yo. Luego de tres internaciones en clínicas psiquiátricas, dos intentos de suicidio, el segundo, el segun, el segundo intento produciéndose un profundo tajo en el abdomen con un cuchillo, ¿sí? herida que requirió intervención quirúrgica y una semana en terapia intensiva, ¿sí? y luego internación psiquiátrica, luego de salir de esa tercera internación psiquiátrica, es invitado por un grupo de amigos de la secundaria a cantar hard rock en una banda, ¿no? que conocía él de antes. ¿no? Se constituye como cantante de un grupo ¿no? que surge de los amigos de la secundaria, su canto desafinado, sus gritos destemplados, lo convierten rápidamente en un personaje de la banda ¿no? y de los lugares donde la banda se presentaba. ¿no? Porque él eh, podía, ¿no? eh, por ejemplo, tenía como consigna que podía intervenir en cualquier momento y decir la letra como él quisiera, ¿sí? en el momento que él quisiera y de la forma que él quisiera. Entonces estaba la banda atrás no haciendo el ritmo y él de repente cantaba o gritaba o susurraba la letra no eso tuvo mucho éxito <risa> realmente no y generó de todos porque bueno en el primer ensayo surgió así y dijeron esto es bárbaro <risa> esto es bárbaro ¿no? y entonces, aparte después él también creaba las letras ¿no? entonces tenía esa como esa facilidad ¿no? entonces esto creó hasta un grupito de seguidores había como o sea, 80, 100 personas ¿no? que lo seguían a los recitales y, y el grupo se llamó ¿no? Emilio y las zarigüeyas benditas ¿no? entonces eh, todo esto ocurrió, digamos, simultáneamente una terapia, ¿no? luego de esa tercera internación, donde, por supuesto, él traía las grabaciones que hacían y, bueno, todo, contaba esta experiencia que era absolutamente escuchada y recibida y alentada, ¿no?, y, y permanentemente era como un punto de, de entusiasmo, y él contaba incluso los recitales y, y la gente que se incorporaba y, y, y, la, y el impacto que tenía, ¿no?, eh, bueno, las la, la grabaciones que él mostraba con orgullo, ¿no? Y que decía, bueno, el grupo se llama Emilio y las Arihuellas Benditas, ¿no? Porque antes se llamaba Las Arihuellas Benditas, ¿no? Entonces, eh, entonces, esta experiencia dura aproximadamente un año y medio, ¿sí?, Luego la banda se disuelve, pero esta experiencia lo marca él para toda la vida. Su modo de presentación, a partir de ahí, es soy cantante de rock pesado. Efectivamente, Emilio pesa 140 kilos. ¿sí? Y esa es una identidad con la que arma un nombre. Soy cantante de rock pesado. ¿sí? Todos los eh, regímenes para desgazar han fracasado porque dice dice bueno, yo soy cantante de rock pesado. Cosa que incluso pone en el cuerpo, de algún modo. ¿no? Por supuesto que él tiene las grabaciones, invita a los, a los que escuchen las grabaciones con los aplausos y todo, con ¿no? una zona en vivo. Esto pasa, digamos, eh, estamos hablando en el transcurso de 10 años aproximadamente, ¿no? donde no hay internaciones ni intentos de suicidio, ¿sí? donde él sostiene durante esos 10 años siempre como un proyecto. Eh, estudiar guitarra alguna vez ¿sí? para reemplazar la banda y, y cantar con la guitarra ¿sí? vive con sus padres la música contribuyó a su estabilización psicótica ¿sí? le permitió interactuar con sus amigos en el barrio, obtener un lugar un espacio interactuar con otros ¿sí? eh, a veces en reuniones del, del barrio él canta solo algunos de esos temas, ¿no? Y lo aplauden, ¿no? eh, Otro de sus proyectos es hacer una fundación contra las drogas. Según él, fueron las culpables de que la banda no continúe, que la banda se separe, ¿sí? Exceptúa de esa fundación, dice, la marihuana porque, digamos, es mi fuente de inspiración. ¿No? Todo esto les aclaro que, Dentro del contexto terapéutico tiene un lugar muy importante en la medida en que puede ser, eh, puesto en la transferencia ¿no? como algo eh, que realmente lo sostiene. Actualmente tiene 35 años, ¿sí? la, la música le permitió distanciarse de la mortificación del cuerpo y de lo que él dice como la sensación de disgregación del cuerpo, donde el cuerpo decía me estallaba en mil pedazos. Cuando ahora ocurre esto, ¿sí? lo que hago es escuchar música, de hard rock a todo lo que da, ¿sí? y me nombra grupos que la verdad que algunos no conozco, pero que conozco a través de él y que, digamos, eh, escuchamos y que a veces escuchamos en la misma sesión, ¿no? y que o escucho después y comento, como que la música le permitió una distancia ¿no? respecto del cuerpo en tanto mortificación, más allá de que usted está bien, puedo decir que los 140 kilos también es una mortificación del cuerpo, pero que me parece que en otra dimensión, no es el intento de suicidio con un cuchillo ¿no? que logró, digamos, eh, perforarse como unos 5 centímetros, una cosa realmente eh, muy tremenda, ¿no? Él tiene una frase que cada tanto dice, un poco irónica, ¿no? en realidad la ironía es de algún modo una forma de estabilización de la esquizofrenia, ¿no? que dice, la música y la terapia me salvaron, no sé bien en qué orden. Era esto, muchas gracias. Bueno, ¿Eh? no, igual creo que se ve, pero para verlo está bien. Bueno, eh, pensaba, escuchando a Inés, a Ale, a Leandro y a Pablo, eh, primero en que yo no soy músico, es una aclaración importante, habiendo dos músicos en la mesa, pero al mismo tiempo que pensaba en eso, pensaba, pero soy docente. Muchos años fui docente de esta cátedra, nueve y que cada clase, cada cuatrimestre, cada teórico también, eh, práctico, taller, cada visita al hospital, era una experiencia. ¿no? Y en muchos se asemejó para mí a lo que Pablo relataba de la experiencia musical. ¿no? Algo que tiene que ver con... ¿Qué te hizo mal? pensé que te había hecho mal el volumen, <risa> algo que tiene que ver con ese resonar en el cuerpo del otro eh, y en siempre pensar, bueno, que la próxima composición va a ser la mejor. Así que bueno, quería aprovechar esta oportunidad que me invitaron a participar de la mesa como exdocente de la cátedra para homenajear de alguna manera a Inés y a la cátedra y a estos 10 años que cumple la materia psicopatología en la licenciatura de musicoterapia y para ello entonces hice un pequeño video que voy a compartir con ustedes. Celebramos 10 años de dictado de la materia Psicopatología en la carrera de Musicoterapia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace estos largos años hemos ido pensando el mejor modo de transmisión de los conceptos de la psicopatología desde la perspectiva, desde el paradigma psicoanalítico eh, y acompañada por eh, colegas eh, rigurosos, entusiastas, decididos que, con los cuales hemos ido trabajando a lo largo de los años, eh, repensando las propuestas y, y además con el, el desafío con el que hemos ido eh, transitando estos años fue el de pensar eh, algo que para mí siempre es una cuestión central, que es el trabajo entre muchos, el abordaje entre varios, eh, frente a una problemática tan compleja como es la del sufrimiento humano, ¿no?, estructurado como un mensaje, dice Eric Lorán. Y pensar un poco cómo eh, es necesario pensar las instituciones, y que los profesionales que, que allí transitamos, que, que, que allí nos encontramos para abordar estas cuestiones tan complejas. Entonces allí somos los psicólogos, los psiquiatras, los musicoterapeutas, los terapistas ocupacionales, los trabajadores sociales, los acompañantes terapéuticos, los enfermeros. Hay, hay una cantidad de, de quehaceres, de profesiones, hay una cantidad de de especificidades, de abordaje que se encuentran en este punto en común entonces el desafío es por un lado transmitir ¿no? aquello que el psicoanálisis tiene para decir en relación a la psicopatología a, la, a los, lo que tradicionalmente conocemos como los cuadros clásicos y las estructuras pero también las nuevas presentaciones clínicas ¿no? la, la, los nuevos síntomas, como ¿La época vive la pulsión y qué efecto tiene en, en, en, en cada uno de los, de los seres hablantes? Y, bueno, ¿cómo vuelve esto en, en las guardias, en las admisiones, en las salas de internación, en las clínicas, en los consultorios? Ese es el desafío nuestro de cada día. Bueno, de psicopatología me convocaron varias cosas. En principio, que la titular es Inesotelo y después el tener la oportunidad, el desafío y la responsabilidad de transmitir el psicoanálisis a otros colegas y estudiantes. Ese psicoanálisis que un día me marcó y me orientó con referentes como Inés Otelo, Pablo Friedman, Jorge Chamorro, Leonardo Gorostiza y un montón de analistas. Hola mi nombre es Araceli Marchesotti, soy docente de la materia psicopatología de la carrera de musicoterapia. Este, yo tengo la suerte de integrar el equipo de, de docentes de, de la materia ya desde hace varios años, casi desde el inicio. Bueno, que este año está cumpliendo sus primeros 10 años, así que es una alegría para nosotros poder festejarlos y en el marco de estas jornadas tan maravillosas eh, que auspiciamos, van a ser de mucho aprendizaje para todos. Hola, ¿qué tal? Mis eh, saludos y felicitaciones a la cátedra por estos 10 años con la materia de psicopatología. Bueno, mi nombre es Christian Grimberg. Yo estuve como ayudante de cátedra durante más o menos 5 eh, años, en el periodo 2013-2018. Bueno, cuando yo estaba más o menos por mitad de la carrera, eh, fui a hablar con Inés y ella, bueno, muy amablemente me dio la posibilidad de poder formar parte de, de la yugantía. Bueno, un poco mi función ahí, junto con, con Leandro, con Leandro Vizzolini, era llevar a cabo el, el taller que se daba en, en el último horario. Ahí lo que hacíamos era, bueno, asesorar un poco a los alumnos con, con la bibliografía, eh, ayudarlos con temas específicos de la cátedra, como por ejemplo, el armado de historias clínicas, luego me mechando con algún contenido de tipo eh, musicoterapéutico, en el caso de Leandro por ejemplo, eh, mostrando su, sus casos clínicos, su tesis, o en mi caso también mostrando eh, mi investigación sobre la tesis, eh, más referida a evaluación y formas de investigación en musicoterapia y salud mental. También he asesorado un poco a los alumnos con el armado del segundo parcial, que se refiere al análisis de un personaje o una escena de una película particular con el fin de poder eh, pesquisar, indagar o inferir algún tipo de, de, estructura, de estructura psíquica de este personaje que es algo también de los temas que se daba en la Cátedra. Este año se cumplen 10 años de la Cátedra Psicopatología de Musicoterapia. Formé parte de la Cátedra por nueve años, desde el 2009 hasta finales del 2017. Recuerdo con mucha emoción el día que Inés me invitó a formar parte de la Cátedra como docente del Espacio de Trabajos Prácticos y la emoción de cada sábado de ir y encontrarme con alumnos inquietos, preguntones y que siempre hacían esa pregunta justa que iba a lo fundamental de la transmisión. Esas preguntas que que a los docentes a veces nos inquietan, pero también nos desafían y nos llevan a prepararnos más y a estudiar más. Y en mi caso, a reencontrarme una y otra vez con el psicoanálisis. Y bueno, contarles que un poco el propósito principal de la materia tiene que ver con poder hacer una transmisión de los conceptos del psicoanálisis para poder pensar la psicopatología en el marco de la carrera de musicoterapia. Fundamentalmente nos interesa poder animar el interés de los alumnos para acercarse a esta orientación y a lo largo de los años también eh, venimos aprendiendo a tratar de articular eh, la perspectiva psicoanalítica, la teoría psicoanalítica, junto con eh, todos los contenidos de formación del profesional musicoterapeuta. Con el correr de los años, distintas estrategias para la transmisión se fueron delineando, ¿no? Por un lado, realizamos una salida de campo al Hospital Borda, donde los alumnos recorrían distintos dispositivos, recorren actualmente, la utilización de viñetas con casos clínicos, y otra vía muy efectiva que encontramos también con bueno, análisis de películas, cortos, documentales. Otra de mis funciones en la cátedra era llevar a los alumnos al Borda a hacer diferentes eh, visitas en los en, en diversos espacios como la Huella, la Colifata, el Centro Cultural Borda, para que puedan interrelacionar algo del contenido teórico que se ve sobre la psicosis en un establecimiento eh, público institucional específico para ese ámbito de, de psiquiatría. Hemos tenido diversos espacios que también los estudiantes han ido proponiendo y hemos articulado la psicopatología, el psicoanálisis, el cine, las películas. Otro espacio magnífico ha sido eh, ir a la colifata, el, el hospital Borda, con Leandro Bisolini que siempre ha sido un, un entusiasta y ha organizado muy, muy bien ese espacio y esto eh, ha sido de un gran valor porque año a año eh, los estudiantes han mostrado allí como un compromiso luego trabajos muy interesantes que de allí se desprendieron y por supuesto nuestro agradecimiento a quienes habita en la colifata para abrir sus puertas y justamente posibilitar que nosotros también estemos allí por un rato formando parte de esa experiencia eh, extraordinaria de, de trabajo. Eh, bueno, por supuesto se desprendió el libro, ¿no? que también fue eh, algo, algo precipitó en la escritura del libro, eh, los concursos. Bueno, mi experiencia como alumno también fue muy positiva. Tuve la suerte de cursar la materia y posteriormente sumarme como docente a la cátedra. En mi experiencia destaco la gran capacidad para poder transmitir contenidos de una manera muy práctica y didáctica por parte de los docentes, respetando los tiempos de aprendizaje de, de los alumnos, incentivando la lectura, reflexionando lo, sobre los textos. Textos con cierta complejidad que necesitaban de, ¿no? de guía, de, que nos acompañen, que nos ayuden. Así que el sostén de los docentes fue fundamental, transmitiendo, obviamente, su pasión por la clínica y el psicoanálisis, compartiendo su experiencia profesional, los interrogantes que iban surgiendo, y las inquietudes iban, que se iban suscitando en las clases servían como disparadores para sugerir nuevas lecturas. Así que, bueno, como experiencia fue sumamente positiva. Y entre los estudiantes, cómo no mencionar a Ida de Lufo rousseau quien ha elegido, precisamente, la materia psicopatología y a mí como directora para su tesis de licenciatura. Aida, eh, que se recibió el año pasado, ha sido la estudiante mayor y más joven de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, también ese es un motivo de celebración. Bueno, de Inés Otelo destaco puntualmente bueno, su generosidad, eh, la libertad con la que deja que cada docente pueda imprimir su marca ¿no? en la cátedra. Eh, el empuje que transmite su fuerte convicción y deseo decidido ¿no? por la transmisión de psicoanálisis ¿no? que contagia y empuja a todos ¿no? a investigar y a, y a seguir aprendiendo. años fantásticos, yo he aprendido muchísimo y espero haber podido transmitir también. Agradezco a cada uno de los colegas que han transitado allí como invitados o como docentes de, de la cátedra y bueno, celebramos con, con mucha alegría estos años y bueno, por, por muchos años más. Así que los invitamos a acercarse a la cátedra y nos da mucho gusto que estén presentes aquí en estas jornadas. Que van a ser maravillosas. Saludos. Gracias Inés, y gracias a los docentes y gracias a los estudiantes con los que nos encontramos cada semana. Agradezco a Inés muchísimo la oportunidad de haber participado por tantos años de este espacio. A Leandro, a Araceli, a Cristian, tres compañeros excelentes con quien armamos un equipo de trabajo maravilloso y que nos permitió en todos estos años poder eh, no solo hacer una transmisión del psicoanálisis en la carrera de musicoterapia, sino también armar lazos muy fuertes de amistad y de cariño. Así que les mando mis mayores deseos, mis felicitaciones por estos 10 años y, y que sigan trabajando así, que realmente se puede leer el deseo de Inés y el de todas las personas que trabajan con ella. Les mando otra vez mis saludos y agradecimiento a todo el equipo, a Inés, a la Selly, a Larisa y a Leandro, eh, siempre acompañándome en este proceso de aprendizaje, eh, dándome la posibilidad de poder dar clases cuando, cuando capaz lo requería, eh, ya sea alguna específicamente musicoterapéutica u otra más bien eh, psicoanalítica. Eh, los vuelvo a saludar y a felicitar por estos 10 años, de la, de la cátedra y nos estaremos viendo pronto. En este momento de celebración quiero mencionar especialmente a los colegas que, que me han acompañado sostenidamente Larissa Santimaría, Leandro Visolini Araceli Marchesotti, Cristian Grimberg como, como ayudante alumno y eh, Alejandra Rojas que trabaja los últimos años con nosotros y por supuesto es eh, un, un sostén fundamental de, de la cátedra y de nuestro proyecto. Así que bueno, a cada uno gracias. No. <risa> eh, que, que seguimos la próxima, seguimos tocando. Bueno, chao.